Una vez creado el efecto que nosotros queremos, voy a darme cuenta que la máscara de capa debe estar activa y seleccionando la armita del pincel, voy a darme cuenta que debe tener un color negro por delante. En mi caso, bueno, tengo un pincel bastante grande, lo voy a hacer un poco más pequeño. ¿Dónde puedo obtener más pinceles? Bueno, me voy aquí a Ventana y voy a poner Pinceles. Y los tengo por aquí. Entonces yo puedo elegir cualquiera de los de la lista que están ahí. Es recomendable tener uno que genere un tipo de textura un poco interesante. Así que en tamaño lo voy a agrandar lo suficiente como para poder hacer en este momento este tipo de, de trabajo. Mira, voy a dar clic y voy a empezar a trabajar en los bordes simplemente con trazos, con, simplemente con clic el efecto que yo quiera. Si gustan pueden rematar con un estilo de capa en la parte inferior, pueden poner una sombra paralela el valor que ustedes quieran, simplemente dan clic en OK. Para que se vea un poco mejor y se pueda ver el fondo, voy a crear una nueva capa, voy a invertir el orden de las mismas y voy a regar con un color blanco en el fondo del mismo.